Output transcript: Output etorri Output transcript: Output un Output transcript: Output un da hau, baina atal Output batekin hasi nahi genuenez Euskal Output gerturatu gara. Hemen hainbat elkerrezketa egin ala izango ditugu, baina transcript: Output transcript: Output transcript: Output transcript: Output transcript: Output transcript: Output transcript: Output transcript: Output transcript: Output Eta primera neima te va a ir a buscar un nuevo mañana. Garantizcione te acuad valide que Gameiro un chico arpi de estos servicios de esta tea. Servicios de ne cámara euroco de urtean. eta y ya vete ro yo eh, doaco yo coaglor costos que te va a tener parte arteco aunque era de mango do. Va a ir a vestir aima te a vantallares. Cañera da vip eh, dirénak Minecraft de co servicio tean en eh, y te marca descuento a jaso co dute eh, eh, precioan. Orain arte, Jakin Dugu, Rise of the Tomb Raider, eh, Xbox One era coexclusiva aterako zela, baina orain, Jakin Dugu, ve este plataforma den. no hizo el duco de en, cabo el duco de Xbox One era, eta da torre norte así eran, pecera, eta urrengo cabo se llama y eran, da PlayStation plataforma estará, leen al list e y liga profesionaletan, profesional etan, antidopintesta que así dira, Hau, senfis yo galariak, vera que te taldeak. Amphetamina con chumitas en ondoren celá, un Gertatua, era honek era arte de Bekatua que gondire drogak droga, topatu, alistateco, aunque era mango baitio, liga Profesionalari. Zer lo que estáis diciendo? Alako era vacío, videojuego en Mundoan plataforma muy correcta sorpresa handia izan dira azken urteotan Eta oso oso e, etekin handia atera de la Universidad de la lehenengotariko de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de lehen aldiz Angry Birds Universidad jokoa Angry Birds de la de la Universidad de la Universidad de la Aquí son la imbat. Yoko space Star Wars la onetan. de en Artea, de la Universidad de la de la Universidad Eta Badirudy Berikunzazko e Kariko Ituela. ¿Hacer ustedes este juego de Badirudy, ¿Saga Sagaoni, berriro Interesa, Sorteco? Eta Badirudy, Kina Maiteco, era Viltal, llevate que Gingdue en demo batera cuchinaide de juego. Era Viltal, Ninec, Pokémon Eko Irude, modelo hartu artuditú, eta Unrial Engine lau motor gráfico, Ansartu. E, Maita Ikus Garrida, eta Espero de Google Nintendo que no es la Italaco, Jokor en bateta y y Astero, astero, hindi bat, hau da, estudio independente batek sorturiko bideo bat, iruzkin duko dugu atal honetan. Atalau, hindi dotemek eskainia da. Aurki, bereateak irekiko dituen webgune euskaldun batek alegia, non zuek nahi duzuen prezioan eskubatu alizango dituzuen egunero hindi bat. Aste honetan, Life is Strange iruzkin duko dugu. Life is Strange da, inolako zalantzarei gabe 2002 nire joko gustokoena eta bai, harkam naiten gainetik jarriko nuke. Joko osoan zehar aurkidezak egun mekanika denboraren mugimendua da. Max Neskan erabeak topatzen baitu, hau atzeran zgodatzeko gaitasuna duela. Bineska dira joko honen protagonista, euren arteko erlazioa izanik, jokoko adarez berdinak era dituen aria. Erabaki mordo hartu beharko ditugu, aurrerago jokoan eragina izango dutenak, eta hori dela eta heavy rain eta beyond dezelako jokoak gogorarazten diz gráfico estiloa en estilo a teknikoki Es técnico kioso rerato direlako, de oso ederrak direlako. eskusmaras tudo de la dirudi, eta oso estilo politado. Du. Sentimen dus beteiko jokoa da. eta habat utzi uzid biza erdigel dik. Izugarre gustatzanista idan joko da, eta beraz, zu gutii gomendatzen PlayStation Lau, PlayStation Iru, Xbox One, Xbox Hirurundairo, eta Steam, da o escura eurotan. o hemen Esta gaude, euskal en counter co gaita irugar en edición, aurtengan seis milla perchona, cartura tuiraona, veray en gusto co en torneo de parte artera, baita naida diña gausa descarga ere mengo berrogue y gigabit segundo cabida de Uarekin, e hacer contacto en dibut meningur. Borja echego en gaude, Eri Studios Eco Game Designer, eta programa talla, esta en azken proyector y bruzhardungo de Paint Your Way, dice Dana, no la describa tu coseno que Paint Your Way, jokoa. La eh, plataforma plataformas la plataforma de la plataforma de plataforma de la plataforma de la plataforma de la plataforma de la plataforma de plataforma nola plataforma plataforma la plataforma plataforma la plataforma de la plataforma de la plataforma la plataforma de la plataforma Oida va urrengo rengo a Bustuan, ta cortia pasáte mal ba de ta Madrid en deu o Bestela, ba, supongo demo un chico deula, urte a baino tu bañoleno. ¿Usted baino buscado tu bañoleno algo? Descarga tu alizango da, demo bat. Oi, espet. Pro, promesa. Bai, promesa. E hongoa, descarga demo bat demoat. Vai. Esta no la dan, en Game Designer, bat? va ba, gente sauteco que gané a Laguna Betiotella, Torres Aitela, Aukristo Nada, Bakisub... Va, va, va, va, va, va, de va, va, va, va, va, va, va, de va, va, en de Vale, ni usted Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Vale. Torribarik, Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Veterano Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. o eh, Sarianga, o sea, Geistea, Ichal y Tarajuatea, y dos. Bueno, se reba de Ucasu, gustatzen gustes Beresiki. Seísuna, pero sí que. Vaya, bueno, ojalá, tía, no hay mordo gustas de baina, Mañana, Geisema, ba, también, tía, esta Goten Dana, esta en Salala, va igual, tampoco eh, gentía aquí, va igual, ordenadori y a Urrian, va a ver ahí quién asco de Nagotana, vaña. Quiero ver tan a esa es que a que se gusten, esta, bueno, Geisema Tori, quiero charla que esta va y balanceanme ba, Nai. Mañana, Geisema, también, tía, estaba bueno, Mori. Eh, ambiente. Eh. Borja, se moz, ondo, se da, a Pavorja, se movió, son dos, se marre en edicidad, ahora tengo una de torcesarela, baja raya, ni rubaño, o en de la... A Mavia, mi turte de torte, ni da ni guste, sáspi, aldi, solatorinisela. Su... Jokutara, esta que es más de Ibitseco, tauridana, eh. Chapel que te parte, Arceco, está... Vaya, o en una skin urta, voy a metir oric, chapel que te esvirña que te ha jolasteata, eh... que te Onda, onda. eta se joku y tendría la eh, parte hartzen de su tena y dos tenes una suerte de caos. Ve tú va. Hay unas que en que el tena estilo co jockuak, etori. Heroes of the Storm, da hori Bliz ha recatado unas que tengo ¿Ta orta? Orta. ¿Cómo batez ere va Betire Counter Strike eta ta olaco clásico, ta peti vi el tenga año. Ni guste. Chape que ta móva un Heroes of the Storm.